Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí de regreso en un nuevo video. Y hoy les quiero presentar a un amigo que se llama Héctor. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Oye Héctor, platícanos cómo ha sido tu experiencia aquí en Canadá. ¿Qué les puedes comentar a nuestros amigos? Pues una experiencia que la que la continúe apenas el día 15 de abril de este presente año. Ya que hace 10 años ya había venido yo por primera vez aquí y puedo decirles que estoy muy muy satisfecho y me gusta lo que hago y este, tengo buenos amigos y además me siento me siento con, con muy buena disponibilidad para seguir adelante ¿Has sentido discriminación racismo en este país? Ah, esa es una muy buena pregunta, pero ya que me lo preguntas, te puedo decir que no. Nunca jamás he sentido rechazo de discriminación, xenofobia, nunca nada de eso. Este es un país que te, que te da todas las oportunidades como pocos. Te, te abre las puertas y te da... Esas oportunidades que muy pocas veces se presentan, para mí es la segunda oportunidad y creo que de aquí en adelante, yo estoy, estaré buscando próximamente si todo se presenta bien, pues la residencia o la ciudadanía en su hoy Oye, muchos amigos de mi canal me bombardean mucho preguntándome, oye, ¿cómo le hago para venirme a Canadá? Oye, ¿cómo le hago para conseguir trabajo? ¿Tú qué les recomiendas? Pues lo primero que les recomiendo a todos los que estén interesados en venirse para acá lógicamente que hay muchísima gente, yo lo puedo pensar así pero lo primeritito que yo les diría sería no tanto el aprender el idioma inglés o el francés en su caso eh, sino que a, a, a, acumularan mucha experiencia, en, si se puede en poco tiempo para que adquirieran muchas habilidades en do, eh, eh, es decir, adquiriendo muchas habilidades, Experiencia laboral. experiencias laborales, <coughs> que solamente en algún taller, de carpintería, plomería, eh, metalmecánica, no sé, muchas actividades manuales de manufactura, serían muy recomendables, electricidad, en fin, o, tantas otras cosas que pudieran aprender, eso sería lo primero que yo les recomendaría que hicieran antes que nada y obviamente el idioma porque te van a entrevistar en inglés a ti te entrevistaron en inglés sí sí me entrevistaron en inglés yo he estudiado inglés por hace, hace mucho tiempo estuve en una escuela que se llamaba Berlitz y este ahí lo aprendí muy bien pero continué pues este haciendo otras cosas y por ejemplo algunos mitos que se ha hablado de Canadá, que es un país muy frío, que, es, eh, que el clima está muy frío, ¿qué opinas de eso? Pues sinceramente, el año, el, hace 10 años que yo vine por primera vez, no sentí frío, se los puedo decir. Sí, eran días lluviosos con chispitas de agua y nublado... Yo hasta les hacía la broma de que existían dos estaciones en Canadá, que era una la del tren y otra la del invierno, pero no, no es el caso, porque pues aquí no hace frío, estamos en, en la British Columbia, que es la provincia que está muy pegada al estado de Washington de Estados Unidos, que es enseguida de la frontera, y les puedo decir que, que no hace frío, no hace tanto frío como lo, lo habían dicho, pero hay otros lugares que... Cuidado, o sea, es una temperatura súper baja. Como Whitehorse, ¿no? Allá en Yukon. Whitehorse, en Yukon, en... 35, en el 40 bajo cero, sí, ¿eh? Sí, sí, es una cosa espantosa. O sea, imagínense una temperatura así, pues te congelas. Sin embargo, ahí vive gente. Sí, vive gente porque pues ya están acostumbrados, ya ellos... Ya están aclimatados. Están aclimatados eh, y ellos ya, como han nacido ahí, pues viven muy cerquitas del polo de Alaska, de hecho A un ladito, a 500 kilómetros Sí De la Pantera con Alaska Ahí estuvo viviendo un amigo nuestro Que fue quien nos, nos Fue nuestro primer contacto aquí en, en Canadá Porque él viene de México, del estado de Sinaloa De Mochis, para ser más preciso Sí, entonces, como les digo Él fue quien... Nos contactó con las personas para que, que nos dieran la oportunidad y aquí estamos. Oye, este... Te veo que el principal impedimento para muchas personas para venir a trabajar a Canadá es el idioma, el inglés. Les aterra, piensan que... Te van a hablar un inglés muy rápido, muy... Eh, ¿Tú qué porcentaje de inglés recomiendas que, que tengan que aprender? Pues mira, yo les recomiendo mucho que aprendan los determinantes en, en el inglés los determinantes son preguntas O sea, tú tienes que elaborar una pregunta Porque tienes que comer, tienes que ir al baño Tienes que... tus necesidades En, en la forma global que yo lo digo Esta es de la forma en que tú tienes que elaborar tus preguntas Y las determinantes te lo van a dar Pero más bien, bueno, eso es ya cuando estás trabajando en la compañía pero me refiero a la entrevista, cuando te entrevistaron. Ah, bueno, la entrevista no es más que, simple y sencillamente, un repaso de lo que tú has hecho un año at a atrás. Alguien diez, ¿no? No, o sea, en un año atrás, ¿qué has hecho? ¿A qué te has dedicado? ¿En qué has trabajado? Este, ¿Cuáles son tus habilidades? Y como les, rep les, les repito, pues yo les recomiendo que to tomen muchas habilidades que puedan llegar a hacer mm. este, saber un poquito de todo. Oye, aprovechando este video, no sé si quieras mandar un mensaje a los a nuestros compatriotas allá en México, Oaxaca, Chiapas, eh, Ciudad de México, Puebla y de otros estados que también han sido afectados por los huracanes y últimamente el temblor. Sí, yo... De hecho mm. tienes familia en el DF, ¿no? Yo tengo familiares en el Distrito Federal, este... ¿Están bien para empezar? En Puebla. ¿Están bien? ¿No les sí, pasó nada? no, afortunadamente no, no hubieron... En, en lo que a mí respecta, ¿A en, mis, familiares? en mis familiares, gracias a Dios no pasó nada. Pero pues, yo quiero a las personas que se vieron afectadas emo emocionalmente, pues darles mi más sincero pésame por todo lo que ha sucedido y este y pues pues fuerza, tiene que levantar la y seguir adelante, la vida debe continuar. Es, es duro en esos momentos para muchos de los que se encuentran allá, pero hay que seguir adelante eh, y, y tomar estas cosas con total naturaleza porque esto todo el tiempo continúa. Este, la tierra está viva. Y es, los temblores es de todos los días, to, todo sí, el año hay temblores, sí. en Ciudad de México tiembla diario, es, es, es, lo que pasa es que los, el, ser, el Servicio Sismológico Nacional activa las alarmas cuando supera los 5 grados, pero bien. si ustedes se meten a la página del Sistema Sismológico Nacional, se van a dar cuenta que permanentemente hay, hay movimientos oscilatorios de un grado dos grados que es lo normal. Que si sí, los oscilatorios para mí son los más peligrosos que los trepidatorios. De hecho este último temblor pues fue oscilatorio en la Ciudad de México. Y, lamentablemente podemos relacionar la, la fecha exacta del día 19 de septiembre como hace 32 años que en 1985 sucedió lo mismo y con un creo que un poquito menos de intensidad pero en aquel entonces había edificios más, estructuralmente más débiles. Sí, en ese entonces, eh, bueno, nació una de, uh, hija mía, ella nació el día 14 de septiembre, pero el día 19 a su mamá, por, por razones de que se vio afectada en Guadalajara, se sintió mucho el temblor, y la casa de, eh, en donde habíamos estado sí se había afectado, y de hecho ella había perdido la leche, materna que ya no pudo darle a una de mis hijas. Oh, no Entonces eh, quiero enviarles un saludo y, y de solidaridad y este y de, pues este eh, para que alentarnos a que sigan adelante. Pues bueno amigos este espero que les haya gustado este video compartanlo con sus amigos este si les gustó el video denle manita arriba si no les gustó el video, manita abajo, no importa, aquí yo sé que soy, en el momento que yo subo un video me convierto en una persona pública, entonces estoy, es, eh, sé que voy a recibir críticas, pero está bien, no, yo sé que así es esto del internet, así es esto de, de YouTube, pero bueno, yo respeto mucho su opinión y espero que les haya gustado. Y si no les gustó, pues bueno, hicimos nuestro mejor esfuerzo por orientarlos, por ayudarlos. Y espero que esto les haya servido y les haya dado un norte. Bueno, pues sin más, pues nos despedimos. Pues muchas gracias, señor Héctor. Oh, pues gracias a ti, Daniel. Ya sabes, como siempre. Bueno, estamos en gracias. Adiós.